Luis Daniel Mejía Veras está siendo acusado de agredir a su pareja Wanda Martínez en el sector Santa Ana de esta ciudad, por lo que fue detenido por miembros de la Policía Nacional. Al ser cuestionado ofreció una versión diferente a la acusación que pesa en su contra. Yo estaba viviendo un, un negocio con uno para mío cuando yo llego a la casa, prende bombillo, ella me dice no lo prenda. Y entonces salgo para el patio a bañarme. Sí, sí. Entonces yo lo puse en que me cayó todo. ¿Quién es tú? Eh, los hijos de Juan Martínez. Y mi celular y mi cartera hasta allá. ¿Y entonces y ese cuchillo quién era? No, mío no era. A mí no me encontré cuchillo. ¿De qué es ese cuchillo entonces? No sé. Usted me encontró encontrado cuchillo. ¿sabes? ¿Y esos eso, arguños que tú ¿Quiénes te hicieron el Los hijos de Juan Martínez. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.